Son las 13 horas con 23 minutos. Vamos con las informaciones ya en el ámbito de la ciudad de La Paz. A tres meses del mega deslizamiento en la zona de Ayojeta, la alcaldía ha aprobado a través del consejo ya la transparencia de terrenos hacia el viceministerio de viviendas para que a partir de ellos se puedan construir viviendas para entregar a las familias damnificadas por ese deslizamiento. Ya ha sido promulgada, bueno, en realidad ha sido aprobada por el Consejo Municipal y tengo entendido que ha sido que ha sido ya promulgada por el alcalde. Hay que pasar esto al Ministerio, de, al Ministerio de Vivienda y bueno, ya en ese caso estaría solucionado esto. ¿no? Finalmente, la ley municipal que transfiere predios a favor de los damnificados de Cantutani fue promulgada y pasa a manos de la Agencia Estatal de Viviendas para que se proceda con la construcción de los nuevos hogares en beneficio de las personas damnificadas del pasado 30 de abril. No, no, no tengo el número exacto de cuántas familias, pero son bastantes familias que han sido afectadas por este deslizamiento y que van a ser beneficiados por esto. Eh no no en, la, en si no me equivoco es en 9 julio, ¿no? Entonces, bueno, pero ya ha sido aprobado por el Consejo Municipal, que eso es lo importante, ahora está en otras instancias y esperemos también que ya pueda ser aprobado de manera inmediata para así que favorecer a estas personas que desean. Y en relación a eso eh el Ministerio de Viviendas va a tener que inmediatamente hacer el financiamiento. Nosotros no tenemos conocimiento, el Ejecutivo, ese es su trabajo del Ejecutivo. Que una vez aprobado la ley en el Consejo, pasa a la promulgación en el Ejecutivo y luego se debe remitir eso al Ministerio de Vivienda, al Viceministerio de Viviendas. No tenemos con la exactitud cuántas familias, porque se, se habla solamente de predios, municipales, de un terreno y seguramente se va a hacer un cálculo por metros cuadrados. Se trata de 24.500 metros cuadrados de terrenos a título gratuito ubicados en la zona Ovejuyo. Recordemos que el gobierno entregó departamentos en el condominio Huipala en la ciudad de El Alto a las familias afectadas por el deslizamiento. De la misma manera se hizo la entrega en el condominio Pacha en Mecapaca.